Santa Teresa decía, todo lo que debe procurar el que se ejercita en la oración es conformar su voluntad con la divina, y esté seguro que en esto consiste la más elevada perfección. El que con más excelencia lo practique, recibirá de Dios mayores dones, y hará mayores progresos en la vida interior. La beata Sor Estefanía de Soncino, Dominica, estando un día robada en éxtasis, vio en el cielo algunas personas a quienes en vida había conocido, colocadas entre los serafines y se le dijo que aquellas almas habían sido sublimadas a tanta gloria, por la perfecta uniformidad que habían tenido en la tierra con la voluntad de Dios. Y el ya citado Beato Enrique Susón, hablando de sí, decía, antes quisiera ser un gusano, el más vil de la tierra, con la voluntad de Dios, que un ser afín con la mía propia. Texto extraído de la obra Conformidad con la voluntad de Dios, por San Alfonso María de Ligorio.